a continuación la compañera Sara va a leer la propuesta de pronunciamiento de esta asamblea, es un documento a construir si hay más propuestas lo, las agregaremos para enriquecer el documento si hay algo que modificar, igualmente se va a mandar con la comandancia del EZ para que ellos también eh, lo valoren eh, entonces ya con estas acotaciones de la, de la palabra santo. ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! ¡Samir vive! ¡La lucha sigue! Por el de la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. A los pueblos del mundo, a las redes de resistencia y rebeldía, a la cesta nacional e internacional, a los medios de comunicación. Estando reunidos los pueblos Ayuc, Bilisá, Chinanteco, Chol, Chontal, Guarijío, Maya, Mayo, Mazagua, Mazateco, mije, Misteco, Nahua, Nayeri, Otomí, Popoluca, Urepecha, Rarámuri, Tepehuano, Tlapaneco, tocolabal, Totonaco, Certal, Sotzil, Virarica, Yaqui, Soque y Quechua, Ecuador, para celebrar la Tercera Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nos encontramos en el dolor y la rabia ante la guerra en contra de nuestros pueblos. Esa promesa de transformación está dirigida a los dueños del dinero y del poder. Es la promesa de entregarles lo que nos... Lo que nos lo que no han podido quitarnos, poniéndoles a su disposición la tierra con su supuesta nueva ley de desarrollo agrario, disfrazando de desarrollo el robo de, de, descarado y la destrucción y amenazando militarmente a nuestros pueblos con su guardia nacional. Lo que necesitan quien, quienes orquestan la destrucción del mundo lo tenemos los pueblos y lo vamos a defender de su transformación capitalista con nuestra resistencia y rebeldía que abajo se hace gobierno y constituye el poder de los pueblos que saben gobernarse y ejercer sus decisiones con, con autonomía y libre determinación lo que, arri lo que arriba llaman transformaciones para nuestros pueblos siempre ha significado poner la sangre y padecer la opresión y la explotación por lo mismo de siempre. En esas supuestas transformaciones, en la guerra de independencia, fueron los explotadores locales quienes repartieron las tierras. En la reforma, en la reforma nuestras tierras fueron llamadas terrenos vacíos para entregarnos a los, a los mismos saqueadores. En la Revolución Mexicana, mientras arriba se pelearon por el poder político, abajo con nuestras la tierra, y en cada transformación se acrecentó y recreció la explotación, el despojo, la discriminación y el desprecio contra nuestros pueblos. No tenemos duda que la cuarta transformación orquestada por el gobierno de Gran Capital va por nosotros y nuestros territorios. Con sus proyectos, el gobierno neoliberal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, tiene una Cura de la araña de muerte en los pueblos originarios del país. El proyecto integral Morelos, que consta de dos termoeléctricas, gasoductos, acueductos, buscan despojar de la tierra, agua, seguridad, salud, identidad y vida campesina a los pueblos indígenas Nahuatl y del volcán Popocatépetl, de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. La fuerza del Estado y de las empresas Eleonore, Enagas, Abengoa, Bonanti, CFE, Nissan, Burlitton, Zay, Gobain, Continental, Vigespone y muchas más han impuesto este proyecto por medio de la Fuerza Pública Estatal Federal y el Ejército infundido, infundiendo terror en los pueblos a través de la tortura, la amenaza, el encarcelamiento, persecución judicial, cierre de radios comunitarias y ahora el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Oberales. El capital a través de siete años. Perdón. El capital a través de siete años, primero con Felipe Calderón, después con Peña Nieto y ahora con López Obrador. Busca acabar con la resistencia de los pueblos que con razón y derecho decimos no al proyecto integral Morelos. Sin embargo, el racismo, la desinformación y la desmemoria hoy vuelven a criminalizarnos. López Obrador, quien en el 2014 y 2018 dijo estar con los pueblos contra la termoeléctrica Huesca, hoy nos llama radicales de izquierda y conservadores, señalando que es el dinero invertido. En el proyecto, la mayor razón para echar a andar el proyecto, sin importar el dolor, la rabia, el agravio y los riesgos que el fin implica. Hoy pañosamente se le nombra democracia a la mentira a la que llaman consulta, hecha en un marco de violencia, desinformación y prestigio y desprestigio, prestigio, sin importarle siquiera el riesgo que el gasoducto moreno implica en zona de peligro del volcán Sobre de Popocatépetl, sin importar que acaben con el agua de riego de los ejidos de Ayala y contaminen el río Coatlán. El Tren Maya, que orquesta el avallamiento capitalista y profundiza el despojo del territorio a través del, del megaproyecto integral, el cual busca reproducir en el territorio del pueblo maya el grotesco desarrollo de las grandes ciudades turísticas y la desgracia en la que se ha sumido el capitalismo. Los feminicidios, la trata de personas, el comercio de drogas, la contaminación, agroindustria y transgénica. El megaproyecto capitalista en la península de Yucatán incluye el mal llamado tres Maya, que convierte a nuestros sitios sagrados en menos atractivos turísticos, el mismo tren que transportará los frutos de la agroindustria transgénica, el mismo que transportará la carne de los cerdos que destruyen nuestras aguas sagradas de los cenotes, el mismo que servirá para conectar a las zonas económicas especiales que se fundan en el, en el reordenamiento urbano y la industrialización salvaje que requiere de la energía de sus parques eólicos y paneles solares. Mientras orquesta la transformación capitalista contra los pueblos mayas, la tierra está siendo robada a los pueblos, comprada por unos cuantos pesos y destruida por la explotación y contaminación en toda la región. El corredor transísmico ha sido proyecto codiciado por las grandes capitalistas internacionales para el tránsito de sus mercancías y el saqueo de los bienes naturales y culturales del sur sureste donde habitamos un gran número de pueblos originarios y las principales selvas, bosques, ríos y la mayor zona de biodiversidad del país al ser parte del corredor biológico mesoamericano. López Obrador recuperará de los gobiernos anteriores este megaproyecto de muerte que pretende reactivar los puertos de Sabina Cruz y Coaxacuarcos, interconectándolos por un tren de carga de alta velocidad para el transporte de mercancías de los grandes capitales que controlan el mundo. Pretende convertir el mismo en un muro de confección de la migración centroamericana a Estados Unidos, contratando a los migrantes con empleos precarios y mal pagados, Mediante la instalación de industrias maquiladoras, automotrices, forestales, energéticas, eólicas, hidroeléctricas, explotación de hidrocarburos convencionales y mediante el tracking, y de explotación minera y de transporte en toda la franja transísmica. Este proyecto no es beneficio de los pueblos, ni del país, pues no es un tren de pasajeros, ni transportará nuestros productos locales es la entrega de nuestro territorio y nuestra vida al capitalismo internacional liderado por Estados Unidos Nuevo aeropuerto de la Ciudad de México La expansión salvaje de la Ciudad de México está acompañada de desarrollos industriales y de especulación agraria y que está llevando a la destrucción y despojo de una amplia zona en el centro del país En la zona oriente al Nain es la punta del ICP de, de, de proyectos impuestos con violencia, corrupción y muerte, como la construcción de autopistas al servicio de la industrialización transnacional. Con los trabajos en Texcoco, por el Nain, acabaron más de 100 ceros con la afectación de las fuentes de agua de toda la región. El aeropuerto de Santa Lucía está acompañado del mismo despojo a los pueblos de los alrededores, a los que pretenden sumergir en la desgracia que nos aqueja por el gran capital. Entregado a los militares que reclaman sus votos a cambio de proteger el poder del de gran capital en contra de nosotros los pueblos originarios y de quien decida la lucha por la vida. Ante, los, ante todos los proyectos encaminados al despojo y la destrucción de nuestros territorios y culturas, Manifestamos que las consultas ciudadanas populares e incluso las que se organicen bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT tienen como fin convalidar dichos megaproyectos y revestirlos de una falsa legitimidad. En dicho sentido, en ejercicio de nuestros derechos territoriales y autonomía decimos que estos megaproyectos no pasarán porque es la decisión libre y soberana de nuestros pueblos. Desde nuestra asamblea hacemos un llamado para redoblar el esfuerzo por la libertad de nuestro compañero Fidencio Alama Pérez del pueblo Yaqui de Loma de Bacú, son, Bacú, Sonora. De nuestro compañero Fidencio Alama Pérez, Pedro Sánchez de los Sábal, Rómulo Áñez Mireles, Tío Filo Pérez González de la comunidad Nagua de San Pedro Tranisco, así como de todos los presos políticos de México. Exigimos la aparición con vida de los 43 estudiantes de Yotzinapa y el castigo a los culpables de los asesinatos y la desaparición esforzada. Nos pronunciamos por el respeto pleno a la autonomía de ejido Tila en el estado de Chiapas y condenamos las amenazas de despojo y represión hechas por el comisario Iquidal, Espurio con el apoyo de los manos gobierno para la conformación de grupos de choque en contra de nuestros compañeros. Exigimos que cesen los ligamientos y las amenazas en contra de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Cinco Morelos, la tierra de, los, de nuestros hermanos Samir Flores Soberanes, por parte de los tres niveles de mal gobierno que quieren imponer a toda costa el proyecto integral Morelos. Llamamos a los pueblos originarios, a las redes de organizaciones que han apoyado al Consejo Indígena de Gobierno y al Congreso Nacional Indígena, así como a los colectivos y organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de mujeres, de campesinos y de jóvenes que luchan contra el capitalismo neoliberal, a crecer, a crecer nuestra resistencia y rebeldía y a participar en la Asamblea Nacional ante los pueblos del Congreso Nacional Indígena y las organizaciones, redes y colectivos que en México y el mundo luchan y se organizan así como para el acto con motivo del centenario del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, los días 9 y 10 de abril del presente año en Amiquilmo y en el mismo estado de Morelos. Atentamente, marzo 2019, por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Esta es la propuesta de documento, compañeros, compañeras. Si existen observaciones, por favor.